Mm. Hello, everybody. Hola a todos, Our is so clear, so pure nuestro estado Minue es muy claro y puro en el Our momento presente. Nuestro Minyue es el centro de la vida, es la maestra de la vida. Mm. Mm. Minyue se mantiene en el momento presente independientemente de todo. Nada puede influirle. Puede ir más allá de todo. Master, Como maestra, Min necesita hacer cosas importantes en el cuerpo para gestionar la vida en la posición de maestra sin quedar fija en el cuerpo. Work y usar el cuerpo pero trabaja con el cuerpo y usa el cuerpo. Min Jue gestiona el cuerpo con el Chi. Min Jue necesita reunir Chi universal en el cuerpo para nutrirlo y hacer que el Chi interno del cuerpo se haga abundante. Y de esa manera el chi puede sustentar a Mingyue. Cuando Minyue se mantiene clara y trabaja con el chi corporal, hay dos aspectos importantes. El primero, hacer el chi abundante, que fluya bien. Y el segundo, transformar el chi purificar el chi There are many ways. hay muchas maneras open an important way. abrir y cerrar es una manera simple y poderosa Usar las manos para abrir y cerrar o usar también la respiración universal para hacer abrir y cerrar. Puedes usar, empujar y traer para hacer abrir y cerrar. Puedes usar la gran circulación para usar el chi universal, verter el chi a través del cuerpo, nutrir y transformar el interior. Cuando Mingyue trabaja en el chi interno del cuerpo, el amor universal Mingyue está siempre allí. Recuerda, esa es la creación para una nueva vida. Así que cuando todos practicamos Mingyue de forma diligente y mejoramos a un alto nivel, cuando usamos ese minyue de alto nivel, para trabajar en el chi, no olvidemos el chi, pero tampoco nos quedemos atrapados, sino que reúne chi diligentemente, activamente, practicando chi. Porque todo es chi, el cuerpo, el universo, la naturaleza y toda la humanidad realmente. Todo es un estado de Chi. Y cuando el Chi es abundante, cuando el Chi se organiza, cuando el Chi se, organiza, el chi se hace puro, entonces Min-Yue y el Chi juntos forman, forman una completud muy armoniosa, fuerte y centrada. Que va creando una bella vida, una bella sociedad, un bello mundo. Especialmente cuando usamos el amor minyue y el campo de conciencia, completamos esta transformación.